Hola, ¿cómo estás? En este breve video te voy a mostrar cómo puedes eh, retirar dinero canjeando puntos de tu tarjeta de crédito en cajeros de Bampro. Lo primero que tú tienes que hacer es insertar tu tarjeta. Ahora el cajero te pide que retires tu tarjeta. Tienes que ingresar la clave de tu, tu clave de tu tarjeta. Selecciona el idioma. Le das a continuar y seleccionas tu, tu transacción que en este caso va a ser otros servicios. Acá vas a encontrar la opción de puntos promérica, aquí, y lo seleccionas. Te da la opción de consulta y canje, y tú le das canje. Te pide que ingreses el valor en Córdobas. Y una vez hecho esto, le das acá en el botón continuar. Ahí te hace la pregunta de si imprimir recibo para esta transacción y lo mejor es que le des que sí. Ahí está procesando la transacción y listo. Esta es una manera sencilla de cómo retirar eh, o canjear tus puntos por dinero en cajeros BAMBRO gracias por ver este video y si te gustó suscríbete